Buenos Manguis, tenemos un contertulio muy original. Esto no es careta, ¿Y? es pintado. Y a mí, como veis, me han beatificado. ¡Para, vamos ¿La? Ya, ya, ya, ¡Ya, ya Ahora soy puro y verdadero. Has pintado! Y como soy puro y verdadero, voy a entrevistar al, al payaso divertido. Cuidado. Hola, ¿qué tal, payaso divertido? Hola, ¿Qué, ¿qué tal? Estoy aquí, muy divertido. Se te ve, se te ve divertido. Divertidísimo, ¿no lo ves? Mira, mira. <risa> Divertido. ¿De qué vives tú? ¿Por qué tanta coloraina? ¿De dónde sacas tantos trippies? ¿Cómo funciona el mundo? Bueno, yo trabajo aquí, trabajo allá. Cuando me llaman, pues voy con los niños. Yo los entiendo. Yo trabajo con ellos. Me saco ti. Mira, hasta tengo mi tarjeta. Espera, te la voy a enseñar. Mira, mira, mira. ¿Quieres un payaso? ¿Quieres un gira-gira? Llámame. <risa> Llámame. Mira. ¿para qué Trabajo bien, trabajo bien. Y los niños me adoran, me adoran, me adoran lo que me llaman de aquí, me llaman de allá. A veces estoy por aquí, a veces por allá. Ya no sé ni dónde estoy, pero mira, soy divertido. Mira, mira, mira. divertido. No serás un cura disfrazado de payaso, ¿no? No, yo soy alguien divertido, ¿qué no lo ves? ¿Estás seguro? Es divertido. ¿Y qué, qué? ¿Qué te gusta de los niños? Es un público entregado. Te ven, te miran, te aplauden. Yeah. Bueno, y payaso divertido, cuéntanos cómo fue tu infancia. En este, este que tengo aquí me se lo está preguntando todo el rato. Iba para aquí, iba para allá, tuve una vida muy triste, muy triste, en un pueblo muy lejano, no teníamos nada. Por eso me quedé divertido. Del trauma. ¿Para algo servirá? Es ¡Divertido! Venga, venga, venga. Esto no es careta, es pintado. ¿Lo ves, no? Aquí en la redacción de Bellos Manguis eh, llevamos tiempo investigando sobre la historia y la vida y muerte de El Chino Divertido. Tú que eres un payaso divertido, al compartir el apellido no sabrás cómo fue su vida. Porque hemos investigado mucho y no hemos encontrado nada. Porque las que buscan son vacas, entonces no hay manera. ¿Qué nos puedes contar? El Chino Divertido es un clásico. Todo payaso en telesticlán conoce El Chino Divertido. Divertido. Es una historia que, que, que se cuenta y se transmite allí en México, ¿no? Claro, porque era un iluminado que pregonaba en las calles de México. No era Buda, era el chino divertido. Tan divertido que se rompía. Cuidado. ¿Qué, qué nos puedes contar de, del ADN? ¿Es importante o no? Divertido. Mira, mira, mira. El ADN es muy importante. Tú piensas que somos polvo de estrella aparte parte tenemos un montón de código genético basura que nadie sabe para qué es pero para algo será para algo para algo servirá parece que para algo sirve para hacer utifarras no para si no vale. <risa> no toca eh. no, ahora no toca Estamos aquí para eso. ¿Y qué dice tu mujer de eso? <risa> <risa> ¡No le gustan los payasos! ¡Los odia! <risa> <risa> los los guionistas están de vacaciones. Vale, pero esto ya está. Sí, sí, esto ya está. ¿Quieres un gira-gira? ¡Llámame!